A ver, Lucía. Venga, cariño, ven. Oye, oye, qué bote. Mira, Sofía. ¿Te ayudo un poquito? Venga, vamos. Venga, Ay, que estoy un Mira, te vamos a presentar a Catalina. A la Catalina. ver, vamos apoyando poquito a poco. Y hola, Catalina. Y hola. Acaba de conocernos. Sí. A ver, Lucía. A ver, aguanta esto un poquito. Arce, Hola. cariño. Lucía, ves. Lucía. Hola, cariño. A ver. Ven, Lucía. ¿Es bien, cariño? Muy bien. A ver, ayudamos un poco a la Tota que juega con nosotros. Y mira Sandrita. Está es Sofía. Mira, vas a andar igual de bien que ella, cariño. Cuando hagamos rehabilitación. Y qué grande Sandrita ahora, ¿verdad? Uy. Oigo wow, a Sofía, vaya pasos ha dado. Venga, a ver otra vez, mira, cariño. A ver, ustedes con la pierna apoyada, intentamos dar pasitos, vale, otra vez. Ven aquí, Ven, Sofía, muy bien, muy bien, cariño. Es que ayer en casa dio uno, así como, digo, bueno, se me ha enganchado la cremallera. Bueno, ven, Sofía. Ven, Sofía. Ven, Sofía. Ven Sofi, ven cariño, muy bien. Hola. Bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, Sofi, vamos para acá. Muy bien, cariño. Qué fuerte te vas a poner, ya verás. En poquitos días. Ahora si el corazón no te acercas.